Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre estás. Mis amigos les traigo flores de las mejores de mi La Fundación Un Dulce por tu Sonrisa está de cumpleaños. Sí, sus primeros 15 años ha cumplido la fundación que dirige Janet Grullón en este año 2022. Para desearte un año feliz de la montaña de mi amigos por Por su aniversario número 15. En este año se ha variado un poco el desfile agregando unos hermosos carros antiguos con colores vistosos que hacen de este desfile una maravilla. Se entregaron reconocimientos, se visitó el Parque Central Independencia del municipio de San Felipe de Puerto Plata y también este año Yanegro John nos condujo como siempre. ...por el Hospital Ricardo Limardo, el área neonatal... ...se brindaron pizzas de Domino Pizzas... ...y se tomaron fotografías con muchas personas... ...incluyendo en la parte del Parque Central... ...miles de turistas tuvieron la oportunidad... ...de conocer los personajes de Disney... ...en el Parque Central del municipio de San Felipe de Puerto Plata... Miren todo lo que pasó allí Porque sonreír es mejor. Estamos en la presentación de Un Dulce por tu Sonrisa en el año 2022. La presidenta de la Fundación Un Dulce por tu Sonrisa, Janet Grullón, le da la gracia a todos los patrocinadores que de alguna manera hicieron un aporte para que le llegue un juguete o un pedazo de pizza a un niño necesitado en estas Navidades.